¿Cómo están? Espero estén muy bien el día de hoy eh, Hoy tenemos un video nuevo, les voy a contar todo sobre un pueblo al que está prohibido entrar y el por qué Antes de comenzar les quiero decir que si no me ven tan animada como en otros videos, obviamente hay una razón detrás Justamente ayer tuve una, bueno más bien otra intervención con, pues ya saben todo el problema que yo tengo con, con mis dientes y ayer tuve que tener otra casi casi de emergencia por algo que pasó Y eh, pues estoy como rara, o sea, me siento mal Pero no tan mal como para no grabar, pero no tan bien como para estar como si nada, ¿saben? este Estoy un poquito dolorida, no tanto, les pues digo, no me impide grabar Pero aún así, por eso no estoy como tan animada como siempre, pero... Eh, yo les quería traer este video y pues se los voy a traer porque está, está muy padre Entonces bueno, simplemente eh, discúlpenme por eso, por esta ocasión si sí voy a estar así como... <risa> Pero fuera de ahí todo está muy bien Entonces bueno, eh, antes de comenzar recuerden suscribirse a este canal Subimos cuatro videos a la semana, este es el segundo de esta semana Obviamente hay cuatro atrás de este que pueden checar Y pues habrá dos más antes de que termine esta semana Y si ustedes tienen... Historias que me quieran contar o temas que ustedes quieran que yo hable, recuerden que tengo un mail exclusivo para ustedes que es historiasparanormalesmarijo.com, ahí me pueden escribir eh, los temas eh, que me quieren sugerir o si tienen alguna historia y demás, porque recuerden que todos los domingos cuento sus experiencias paranormales. Así que, bueno, ahí se los dejo. Y aquí están apareciendo mis redes sociales. Solamente tengo estas cuatro. No tengo cuentas secundarias, no tengo cuentas secretas, no tengo nada. Simplemente estas cuatro de aquí son las que yo manejo. Así que, bueno, pues, ¿qué les parece si eh, comenzamos de una vez con este caso? Ya habíamos hablado varias veces sobre este estado en específico en Estados Unidos que se llama Connecticut. En Connecticut es donde está... Todo el rollo de los Warren, está ahí su... ¿Cómo se llama? Su museo, donde estuvo Annabelle. O sea, en Connecticut pasan muchas cosas que tienen que ver así como con cosas paranormales. Tendría que investigar si hay alguna carga eh, extra que en otros estados no haya, porque de verdad muchos de los casos de los que ya hemos hablado aquí en el canal pasan en Connecticut. Pero bueno, en Connecticut hay un pequeño pueblecillo eh, llamado Doodly Town. En este pueblo les voy a poner aquí una foto que dice, eh, no se puede, o sea, bueno, la entrada a este pueblo está cerrada al público, es decir que absolutamente nadie eh, que no tenga autorización puede entrar a el pueblo, pero ¿por qué? Fíjense, eh, este pueblo tiene ya mucho tiempo que lo fundaron, ¿ok? ya muchísimo tiempo, justo ahorita está completamente fantasma, Ahora, ¿por qué es que, o sea, por ejemplo, si tú te acercas al pueblo o tratas de pasar, obviamente va a llegar la policía, porque la policía lo está cuidando, y te van a llevar a la cárcel. Pero porque, obviamente se mantiene ahorita por, este, pues personas que han comprado como tierras ahí dentro, y es por eso que el pueblo como que existe, ¿no? O sea, ya hay mucha gente como que está haciendo granjas, como que está haciendo cosas con tierras de ese pueblo, pero... Todavía quedan construcciones del pueblo original, pero ¿qué pasó ahí? Ok, aquí eh, les voy a leer así tal cual para que no haya confusiones, porque luego yo lo entiendo, no sé si les ha pasado que ustedes entienden algo de una manera, pero al intentárselo explicar a otras personas como que no lo entienden igual, entonces... Como esta es una parte crucial de la historia de por qué este pueblo está maldito, de por qué la gente se fue de ahí, se los voy a leer este, así tal cual. Ok, entonces, obviamente hubo fundadores en este pueblo, ¿verdad? O sea, no fue como que de repente apareció y ya tenía habitantes, no. Aquí dice, los fundadores de Dudley Town eran descendientes de una persona llamada Edmund Dudley, un noble inglés que fue decapitado por traición durante el reinado de Enrique VII, me parece. Desde ese momento, la familia Dudley sufriría una maldición que eh, le seguiría a través del Atlántico hasta América. Se dice que esta maldición causó la decadencia de los cultivos, así como varias enfermedades mentales en el pueblo, ¿okay? Entonces, como les digo, esto es como crucial porque este pueblo tiene una maldición. Todo, o sea, esta maldición hizo que todo el pueblo acabara en horror y en muertes. Tuvo muchas muertes muy misteriosas, casos de desapariciones así también que sin resolver, que la gente no sabía de a dónde se habían ido, eh, los cultivos no se daban, había muchísimas enfermedades mentales que obviamente en ese tiempo pues no sabían cómo tratarlas, mucho menos. Por estas situaciones es que el pueblo se, se empieza como a ser chiquito chiquito hasta que ya ahorita es un pueblo fantasma. Obviamente ya tiene mucho tiempo que eh, sus habitantes se fueron, algunos, muchos otros, eh, murieron, o sea, incluso decían que los pájaros ni siquiera pasaban como encima de lo que era este pueblo o sea, estaba como muy creepy lo que estaba pasando ahí entonces, esta es la razón por la cual ahorita el pueblo se encuentra totalmente cerrado obviamente, eh, así como yo hay más personas que si les dicen aquí no entres porque la carga eh, pues sí, de energía que hay aquí es muy denso es muy negativa, eh, no entran aquí y además de que está prohibido por la ley pues obviamente sí hay personas que les gusta la, la aventura y de todos modos se meten a este pueblo. Hay una regla para las personas que se meten, o sea, que logran como meterse, ¿no? Porque no todas lo logran, pero las personas que logran meterse a este pueblo obviamente han tomado fotos muy perturbadoras, donde pues lejos de captarse como fantasmas o así, porque sí los hay, hay fotos, pues obviamente las toman con flash y se ven como sombras de luces, porque este pueblo pues no tiene luz, ¿verdad? O sea, les digo, está fantasma. Entonces, ellos dicen que las personas que entran pueden ver sombras y luces que se crean así eh, de la nada. Y la regla que hay aquí es, tú vas a entrar a este pueblo y vas a ver las construcciones originales que había en ese entonces, ¿verdad? Sea lo que sea que tú te encuentres en este pueblo, está totalmente prohibido que tú te lo lleves a tu casa. Porque el tú tomar un objeto de este pueblo y te lo llevas a tu casa... Lo único que vas a hacer es que esta maldición que les cayó a Dudlitan en sus tiempos, tú te la vas a llevar a tu casa y pues ahora le va a afectar a tu familia. Nos sea, vas a acabar en muerte, básicamente para ti y para los tuyos. Entonces está estrictamente prohibido que tú te lleves un objeto que encuentres hacia tu casa. También, les digo, aparte de tomar estas fotos raras, eh, porque es que el pueblo está en medio de los bosques, así tal cual. De hecho, este está... En una entrada, se dan de cuenta que el pueblo se encontraba a unos kilómetros como de otra zona, ¿verdad? Pero para llegar al pueblo que estaba localizado en un valle, ese valle lo conocían como Dark. Entry Forest, es decir, bosque de la entrada oscura Porque estaba en medio de las sombras, de las montañas Y les digo, estaba totalmente rodeado de bosque Entonces la zona de por sí ya es muy perturbadora Porque ustedes saben que el bosque pues, tiene cosas raras, ¿no? Hay muchas fotos que aquí les voy a estar poniendo Mientras les estoy relatando eh, De personas que toman fotos al bosque Que toman fotos a las construcciones Y bueno, entonces digo, aparte de capturar pues, ciertos momentos Y así, tú nada más de ver la foto Tú puedes como que sentir la vibra, ¿no? Que, que hay ahí Aparte pues imagínense, o súper sea, silencio, ni un ruidito en medio del bosque, con casas abandonadas desde hace mil y este, pues sabiendo lo que pasó ahí. Y bueno, también ya les dije que ven sombras y ven luces, también escuchan voces incorpóreas. ¿Qué significa esto? Que no ven de dónde es que viene la voz que están escuchando. O sea, pues sí, nomás escuchan la voz pero pues no saben ni, ni de dónde vienen Y no ven absolutamente a nadie más que pues ellos que van en la excursión prohibida, ¿no? Y también sienten como los tocan manos invisibles, o sea, de que le ponen la mano en el hombro y ellos voltean y no ven absolutamente a nadie Estas son algunas de las cosas que se sienten si tú quisieras entrar al pueblo y logras entrar al pueblo y pues nada más estás ahí investigando, esto es una de las cosas que te van a ocurrir Y bueno, dejando a un lado lo que ocurrió en el pueblo cuando la gente vivía ahí Ya después de que el pueblo fue un pueblo fantasma eh, La policía de esa zona también ha tratado muchas, eh, muchos casos de personas extraviadas Que pasan después de haber entrado ahí O sea, como que de repente desaparecen a estilo Silent Hill, así se me, se me figura pues dice que de repente desaparecen y van todos en excursión, ya saben que va a haber un lugar prohibido, pero pues acaban perdiendo y nunca los encuentran, entonces algo sí tiene ese pueblo. También se dice que conforme tú te vas acercando hay muchos carteles con leyendas tipo eh, prohibido el paso, si pasas de aquí vas a morir, o sea como ese estilo de eh, pues sí de cosas que no tiene nada que ver como con la policía. La imagen que les puse al principio donde se ve de que está cerrado al público, es así, fue pues oficial. Pero todos los demás, este, no. Porque hay muchos así de, de pues sí, de la maldición, ¿no? Que tiene este pueblo. Pero bueno, esa es como que la explicación de por qué es el pueblo maldito y por qué se fueron todos y demás. Obviamente pues hay otra explicación que sí cubre ciertas... Cosas que pasaron en el pueblo, pero no absolutamente todas. Y mucho menos lo que pasó después en el pueblo. Recuerden que les dije que antes de que el pueblo quedara fantasma, hubo muchas desapariciones, muertes inusuales, eh, automatamientos, Ya saben que no puedo decir la palabra. Y muchos casos de locura. Dicen que estos casos de locura realmente era porque en las aguas que había en este lugar tenían mucho plomo. Entonces como que eso causaba pues, una reacción muy rara en las personas, pero bueno, les digo cubre cierta parte de los acontecimientos más no todos totalmente han ido muchos investigadores paranormales a estas tierras y han dicho que esta zona es un punto de alimentación negativo o un lugar donde las entidades entran en este mundo desde otro lado, o sea como si fuera el pueblo un estilo de portal donde ahí la línea entre un mundo y el otro, está muy muy delgadita y es por eso que se siente pues esta... Pues esta sensación, esta energía, como ustedes lo quieran llamar. Incluso pueden buscar en internet reportajes que se hicieron en aquel tiempo en los periódicos sobre cómo pues había fantasmas en el pueblo. Sobre las desapariciones que había. O sea, les digo, era, era como una cosa grande, pues. Entonces, pues me gustaría que me dijeran en los comentarios. Ustedes qué opinan sobre este caso. Ya habían escuchado sobre la maldición de este pueblo. Si les gustaría ir, yo sí iría, sinceramente. Ustedes ya saben que a, a, a mí me dicen no. Y lo primero que voy a hacer es decir sí. E ir sí. O sea. A mí la verdad es que sí me gustaría ir con todo y maldición, con todo y todo. A mí sí me gustaría ir. Lamentablemente pues ahorita ya es como que propiedad privada, entonces... Pues, si te metes, te arriesgas a que acabes en la cárcel o que tengas la maldición. Así que, bueno, fantasmitas, esto ha sido todo sobre eh, pues este caso de la maldición de Dudu Do y Town. Así que, pues, díganme en los comentarios ustedes qué opinan. Y les repito, discúlpenme si no me vieron tan animada en este video, pero de verdad es que al final, pues, sigue siendo la cosa de mis dientes algo de salud. Entonces, pues, sí me apachurra. Entonces, pues, sí, me afecta, ¿no? Al fin y al cabo, o sea, como que toda. Pero bueno. Los quiero mucho, les mando muchos besos, nos estamos viendo al siguiente y recuerden checar videitos anteriores, los quiero mucho.